Ya compadre, aquí estamos nuevamente en otro juego del recuerdo. Ahora el juego que les traigo es Los Casas Fantasmas para Atari del 130, que es el 800 y bueno, toda la serie de Atari. De los 130. O el 800. Pero no el, el Atari 2000. Bueno, que no encontramos la presentación como se dieron cuenta recién. Aparecía el grito de los Casas Fantasmas. El lobo y ahora podemos cantar la canción de los Casas Fantasmas. ¿cachai? si sientes algo extraño en tu neighborhood a quién vas a llamar? casa fantasmas ya. una hueá buena que traía el atari cuando, que podía hacer como un karaoke bueno, juego 1984 weón, sacado por activision en este caso esta es la plataforma para jugar en el atari 130 o 800 y ya. entonces el objetivo del día de hoy es terminar este video game ya vamos a partir Vamos a apretar la tecla Start la Atari. Casa Fantasmas, ¿cachai? Eh, profesionales, paranormales, para investigadores y eliminadores. ¿Estás preparado para creer? Eh, para tener una franquicia de, de, de los Casa Fantasmas, por favor, eh, coloca tu nombre. Ya, yo voy a ser Covelli. Como siempre, Covelli. ¿Ya? ¿Y tú tienes una cuenta? Eh, no. En este caso bienvenido al nuevo negocio. La nueva gran, eh, franquicia del banco te va a dar un avance de mil pesos para que te equipes. Ya, entonces ya nos vamos a poder equipar eh, con cuatro diferentes autos. Tenemos el auto compacto, 1963 Hertz, Station Bagel y High Performance. Les vamos a echar un vistazo. Dice para poder comprar un auto, presiona un 2-3 y 4 y o el, el espacio para poder verlo. Bueno, de ordenante me preguntó si tenía una cuenta, porque lo que pasa es que cuando uno, eh, ponte tú, yo jugué, lo terminé, eh, te dan como una cuenta al final, ¿cachai? Como un número, dicen ya, Covelli te va a mandar un, un número de cuenta, que si yo vuelvo a jugar, parto con esa plata, ¿cachai? Entonces, eh, por eso te preguntaba si tenía un número de cuenta. En este caso yo creé una que se llama Covelli. Si terminamos el juego con un buen saldo de dinero, lo van a poder ocupar ustedes si es que en algún momento se le ocurre jugar eh, a los cazafantasmas, ya. Entonces estamos revisando los vehículos, el primer vehículo un compacto, es como un, un escarabajo, un Volkswagen, ya, cuesta 2.000 pesos. Eh, el otro auto, 1963 Hz. ya, pues ya no hay ítem de cargo, ¿cachai? Y su máxima velocidad 90. Este es como el Ecto 1, el auto oficial de los Fantasma. Ya después tenemos unas Stationbaba. 60 mil pesos y esta weá sale, eh, corre a 110 millas por hora. Y finalmente tenemos este super auto, ¿cachai? Que... Eh, high Performance de 15 mil pesos, que puede llegar 7 ítems de cargo, pero... Y su velocidad es de 160 millas por hora. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a girar el 2. Ya, a mí me gusta el, eh, el auto 2, a ver, mm, presiona 1, 2, 3 o 4 y presiona el return, ya, el 2 quiero yo, y ahí está. Entonces con nuestro joystick y con nuestro dinero que tenemos en este momento 5.200, podemos empezar a equiparlo, por ejemplo esta es para detectar fantasmas, y ahí los credits se van disminuyendo. Esto es para poder ver los fantasmas. ¿Cachai? Porque los fantasmas cuando los vaya a atrapar como que no se ven bien. Entonces con esto los vemos claramente. Este es un sensor del Marshmallow. Del Stipe Puff. Que es el personaje gigante. Ya, después vamos al segundo menú. Ya Ojo que aquí nosotros, por ejemplo, tenemos esta cuestión que es como para detener al Marshmallow gigante. Ya. Y nos estarían quedando, a ver, ya no podemos agarrar eso. Eso es como para no lo que pasa es que las trampas, cuando nosotros atrapemos algún fantasma se van a llenar. Entonces tenemos que volver al cuartel, a, ¿cómo se llama? A, a rellenarlas, ¿cachai? Entonces con eso nosotros no tenemos que volver, en este caso no me va a alcanzar. Pero en algún futuro sí. Esto es para atrapar los fantasmas en el camino y esto es para capturar fantasmas. Entonces, estamos listos y podemos partir. Ya. Yo soy ese símbolo que está ahí. Estoy en el cuartel de los Cazafantasmas. Y allá arriba, si se dan cuenta, hay un edificio en rojo. Yo me voy a mover hasta acá arriba. Voy a apuntar hacia el edificio y voy a disparar. Entonces, ahí vamos en nuestro Super Ecto 1. A capturar el primer fantasma. Donde dice, Cities PK Energy. Ya. Cuando eso llegue a los 10.000. Eh, en realidad lo, sí, pues, a, ver, a los. Sí, a los diez mil va, va a aparecer el. Eh, ¿Cómo se llama? El último personaje del juego que sería azul. Que el que.. Este, los fantasmas quieren invocar para que aquí se. vengan todos los fantasmas de este momento, ¿no? Entonces, mientras tanto. Que.. Que los fantasmas viajan a nuestro mundo y se va aumentando el tiempo, como se pueden dar cuenta lleva 54, 55 pero es un poco lento eh, tenemos que ir cazando fantasmas, lo que nosotros tenemos que hacer es eh, lograr duplicar o sobrepasar el dinero que el banco nos prestó para poder comprar las cosas para nuestro nuestro auto, ¿sabes? inclusive incluyendo el auto entonces, si nos prestaron 10 lucas, tenemos que eh, tratar de tener unas 15 o 20 pesos, ¿cacháis? En el bolsillo. Eh, bueno, aquí estamos por la ciudad. En este momento tengo. Tengo. Debería tener dos. A ver. Backpatch Power. Tengo un MP Trap y tres men left. O sea, tengo a, a tres cosas fantasmas que están bien. Hay otra vez un, un fantasma en el camino. Y tengo. Tengo una... ¿Cómo se llama? Una... ¿Cómo se llama? Esta... Esta web es para capturar fantasmas. La tengo vacía. ¿Cachai? Todavía no se muestra. Una trampa de fantasmas, disculpen. Entonces tenemos como para rato. Esperando que... Ahí está. Aquí aparece otro fantasma y como siempre con nuestro super cazafantasmas tenemos que atraparlo esta es mi técnica, cachai lo pongo ahí y lo, lo capturo algunos lo ponen en el centro y bueno, son técnicas diferentes pero para mí esa es la más la más segura ya que tenemos las tres trampas llenas vamos a ir a, dejar el, vamos a, ir a vaciarla a la... ¿cómo se llama? a nuestro super cuartel de cazafantasmas ya, y muestran esa pequeña animación y podemos seguir yendo a capturar mientras tanto podemos capturar estos fantasmas que están aquí en el camino y vamos camino para allá Nada que decir del juego, buena música, bueno lo gráfico igual son más o menos pobres en realidad eso sí El auto se ve bacán, creo que en el auto se esforzaron, en todos los vehículos se esforzaron un poquito Pero igual vi... bueno yo he visto versiones de lo, de otras consolas Sega Master System 2 tiene la misma versión de este juego pero ya como remasterizado, la onda, se ve muy bueno para la e O sea, se ve ordinario pero para la época se ve muy bacán ¿Ya? Eh, la de Comor también me gustaba bueno. el, Los Casas se Serían más bonitos Y bueno, yo soy un, un fanático de esta película O sea, puta Me gusta el cabros chicos, los Casas Cuando fui a verla al cine Bueno, mi hijo me llevó al cine a verla en ese tiempo Cuando la estrenaron acá en Chile Y no, ha vuelto loco pues, bueno. Ha vuelto loco Con Polarita Casas Fantasmas eh, El de la Coca-Cola De los Casas Fantasmas, todo era bacán Así que... Eh, nada, pues, muy... Era muy feliz llegando a la casa a jugar este juego, pues encima lo tenía en Atari. Así que voy a creerme un casa fantasma, ¿cachai? Ahí. Ahora... Lo que sí, eh, Bueno, hay algo que les creo contar weón. la película que salió ahora, el año 2006, creo, el, el año pasado. La weón de sale una mina, weón. qué película más de mierda, weón. Sorry, pero es la peor película que he visto en mi vida, ¿ya? O sea, destruyeron toda la, la, la, la saga, weón, de Los Casos Fantasmas con esa película con minas, weón, y weón super, weón a la película. Nada, nada, sí, sí, un cero de izquierda, la verdad. Así que, yo me voy a quedar con la película de Los Casos Fantasmas 1, que siempre va a ser mi preferida, y la, ¿cómo se llama? Y la 2. Yo igual está bien la 2, ¿cachai? La, la, la película de los Casos Fantasmas, igual era buena. No era, tan, no era tan fome, ¿cachai? Pero la 3, con esa weá, con esa mina weá, weá. un aja. bodrio de película. Esperemos que saquen la 4. Entonces, ya volvamos acá a nuestro juego. Mira, si se fijan acá en el centro, dice Zul. ¿Ya? Resulta que acá estos fantasmas eh, se, se tienen que juntar, ¿cachai? Porque aquí es donde no, ellos van a invocar a Sur, en realidad, ¿cachai? Que el, el, es como el demonio que viene de otro universo y quiere como dañarse el planeta. Como decían en la película, ¿se acuerdan de Dana Barrett? Que era la, la novia de, de Peter Bergman. Ya, aquí hay como un cofre que debe ser... Eh, de, eso, eso debería ser ella, que habían dos personajes que era la guarda barrera y el maestro de llaves. Ahí está la llave, y ahí está la guardabarrera, me imagino que esos dos son ellos dos, ¿cachai? Entonces, cuando esos dos se juntan, se vienen acá al centro, y invocan azul, Zul, ¿cachai? Como en la película. Entonces, nosotros mientras tanto tenemos que cazar fantasmas, hacer dinero, es como parte del show. Eh, tenemos que lograr tener más de 10.000 en dinero. Antes de que, puta, los fantasmas se empiecen a poner más satánicos. Así que, bueno, eso. ¿Vale? Es como muy parecido a la película, a la 1. Bueno, un jueguito de Activision de por sí, ¿no? Hemos terminado otro juego de Activision acá en el juego del no recuerdo. O bueno... Eh, Pitfall 1 y Pitfall 2. Oye, Pitfall 2 que me costó en ese tiempo, wow. Era satánico ese juego, de verdad que era abrigido. Era difícil. Pero aquí está terminado el juego del recuerdo. Creo que hace unos 3 años atrás lo terminé. Y aquí seguimos jugando, pues, compadre. Terminando juegos del recuerdo, pues, Los Juegos que a uno lo hacían sentir bacán, weón. No esas weas de ahora. Bueno, a pesar de que igual jugué a los casos Fantasmas en la Xbox, no lo puedo negar. Lo encuentro genial ese juego. Me gustó harto. Fue como una continuación de las películas La, de la, la, la the real continuación. No la cagada esa con Mila, weón. Pero bueno, bueno. Hay otro juego de casa fantasmas que tengo, que estaba en la plataforma Steam. El sound no sé cuántito Que lo podéis jugar de cuatro payas Muy buen juego también. entretenido Es como un estilo Smash TV. Ya, listo. Estamos ready. Vamos a ir a hacer un poco las... las ¿Cómo se llama? Las, las trampas. Ya, y ahí se dan nuestros casos fantasmas. Bueno, el juego es bastante lento. Si sí tenemos como para rato estar acá, podemos a empezar a viajar por la ciudad y a, a buscar fantasmas. Ya acá está, está a tener fantasmas. A ver, caché, ¿no pegamos otro. Nada, ya está Entonces nos vamos a dirigir para allá. Entonces, bueno, hay un fantasmita. ¿eh? Como se pueden dar cuenta, igual es un poco monótono. O sea, ahí estamos mucho rato viendo el paseo en auto. Ese tema de capturar los fantasmas en el camino es como. No sé, pues, weón, no, no te apuntajes esa weá, ¿eh? pero te evita que cuando los fantasmas se vayan como a reunir para invocar el marshmallow, los detení un poco. Eh, los o sea, paráis un poco el tiempo. ¿Cachai? Evitáis que se, se transformen en el mono de nieve. Pero eso ya cuando está puta. El CTPK Energy Energy. ¿Cómo se llama? Al. Al 8000, 9000, no voy a decir. Ahí van a cachar que los fantasmas se vuelven locos. Ahí. Mientras tanto, nosotros aquí atrapamos a Pegajoso. Al famoso Pegajoso. Vamos a ir acá y otra. Ahora, ese fantasma pegajoso nunca fue amigo de los cazafantasmas pues bueno en la película, weón, no, no era amigo de los cazafantasmas Y puta, cuando estrenaron los The Real Ghostbusters, que eran los que estaban en... Que eran los monitos animados Ahí era como la mascota, weón, pues bueno, nada no que ver esa weón. Nunca fue un una amigo Me acuerdo que también es, es, weón, tengo casete de VHS lleno de esos monos, me encantaban Y de por sí me compré todos los personajes y toda la weón. Tenía hasta el auto. Pero bueno. En realidad no tenía el auto. Tenía como. O sea, tenía un auto en los casos Fantasmas. Pero era como una wea que se transformaba en Mantic. Empática la wea. Weá de los 80, pues, Cuando los tiempos eran mejores. A ver, vamos a pasar por la ciudad. Ya, ahí hay un. Acá hay una, una casa embrujada. Claro, pues, y conseguir el Ecto 1 en esa época, puta, no... tuve la suerte de que me lo iban a comprar, pero cuando llegamos a Auto en ese tiempo, una tienda chilena. Eh, muy famosa, famosa en los 80, eh, no estaba la wea. Estaba ese otro auto que era como un Volkswagen, que se transformaba en, en un Manti. Así que obligado a tener eso. Vamos, mira, se me pasó un fantasma. Llegando entonces acá, consumiendo fantasmas con nuestro Super Esto 1, con la cacha con una aspiradora en todo caso. Ahí se tiraron con colocar una aspiradora acá en el juego. Pues, bueno. Podrían haber colocado algo más cool, pues, bueno, pero no una aspiradora. Qué bueno, divertido. Bueno. En los casos de fantasmas, bueno, en realidad, cero bueno, en producción aquí en el Atari. Bueno. Puta, se me va a ir este fantasma. ¿Qué vamos a hacer, eh? Veamos qué pasa, eh? a ver. ¿Vendrá para acá el weón o no? ¿Verdad para acá? ¡Oh! Backspader, go back al... ya. Nos echaron, junté los rayos, pues, weón Sobrecargué. Vamos a tener que volver a la base. Al Ghostbuster eh, Headquarters. Headquarter los cuarteles de los casos fantasmas para que nuestro, nuestros casos fantasmas se rehabiliten. Ya. Vamos a tener que buscar de nuevo los fantasmas por la ciudad, acá. Veamos rápidamente nuestro Ecto-1. Era el acuático el, el Ecto-1, bueno. en, en la 2 como que le, le colocaron más cosas. Bueno. Vamos, vamos, vamos, Tom. Por ejemplo, juegos juego de video de Atari donde podemos jugar con los vehículos clásicos de los 80 Como por ejemplo, a ver, no sé El, el auto de Mad Max, el Interceptor De las V8 Ahí podemos ocupar el, al Autito de Last V8 El juego de los casos fantasma Ocupamos el Ecto 1 eh... El Duke de Hazard Está el juego de los Duke de Hazard En Atari Ese también lo tenemos que jugar, weón Igual es cuático y es muy fácil también Es pasar unos niveles, weón Saltar unos, unos... ríos, weón Evitar a los carabineros A los carabineros A los pacos, a los alguaciles A Linus Que siempre te perseguía Y... y lo termináis, Es muy, muy corto y muy fácil Lo que sí tenía como varios... Varios circuitos Entonces eso lo hacía como... Un poco difícil, más ¿no? Ahí estamos. Y ahí, eh, ¿qué otro vehículo más hay de los 80, weón? Eh, el cómo se llama, el DeLorean. No hay un juego de volver al futuro, weón. En Atari. O no lo cachado. Vamos a investigar si hay algún juego de volver al futuro en Atari. Eh, ¿Qué otro jueguito más hay? A ver. El Kids Del Auto Fantástico. Tampoco cachado si hay un juego del auto fantástico, weón. Vamos a revisar ese. Hay una, hay, un, hay otro juego más que se llama El Match, que era de la serie Match. Que era un helicóptero que tenía que ir a rescatar huevones, que estaban enfermos. Ese también lo vamos a jugar después. Ya. Vamos bien. Vamos Piola. Capturando Fantasma. poco pegado al... El... El tema de, de, de jugar los Casas Fantasmas, que esta weá es como demasiado lenta, weón. Esperamos que se ponga rojo ahí. Ahí, ahora. Vamos como fuera un hotel. Podrían haberse esforzado un poco más en el diseño de los Casas Fantasmas, weón, en el jueguito, ¿no? Ya, pues weón, ahora... A ver, ven para acá. No sé si... Allá está, vamos. Perfecto. Sí, pues weón, mira, aparecen como unos monos azules con pantalones blancos. No sé, como jugadores de fútbol. Así. O sea, de la, del, zar, del Soccer 2, weón. Sí, porque después yo vi este mismo juego en Commodore One, se veía la raja, huevón. Nada que ver. Ya, po. La rosasta, weón Mira, tengo que esperar que la voy a ver. Nada, mira, aquí hay otra. Le vamos a atrapar estas fantasmillas. Ahí esta se puso roja y la otra también. Bueno, más plata para los casos fantasmas. Yo creo que ya vamos a llegar a los 10.000 pesos y le vamos a poder devolver al banco las 10 lucas que nos prestaron. Vamos bien, vamos bien. Ahí chupamos todos los fantasmas. Ya. Perfecto. Y ahora vamos directo a capturar a pegajoso. Esa otra weá podrían haber creado otro fantasma, no siempre haber colocado a pegajoso, pues wea. Pegajoso, pues, slimer. Vamos. Láser de casa fantasma, compadre, y ya listo. Wea. Y la trampa, nada que ver, weón. Si la trampa se abría como así a los lados, como en un. Ya, no tengo trampa, voy a tener que ir al. Ghost cosa... A los casos de fantasma quarters headquarters Ghostbuster Headquarters Cuarteles de los.. De ahí. Ghostbuster HQ. Además encima perdimos el. H acá, buena. Vamos rajado. Bueno, les voy a contar que cuando aparece el mathmello, el hombre de eh, si se fijan, el vehículo atrás tiene como un, un motorcito que yo le agregué que ese va a evitar que el marshmallow destruya un edificio, ¿cachai? Entonces cuando los, los fantasmas dicen, o sea, <coughs> como tengo el detector del, del mono de Malvavisco que está debajo de la, de la sirena de la, del Ecto-1 se va a poner una ciudad en blanco, entonces cuando se ponga en blanco yo activo esa weá y los fantasmas en vez de invocar el Marshmallow para que destruya una ciudad, lo atraigo hacia mí y, y no me destruye el edificio, ¿cachai? Y evito que el weón haga cagar la ciudad y así que a mí también me quiten plata, ¿cachai? A eso del Ghost Bite, esa weá que ando trayendo atrás como un motorcito en el auto para evitar que me, me saquen luca y para evitar que el. El matchmelo destruye la ciudad El stay Puff Llegamos acá, no hay nada Ahora sí Aquí hay una trampa Vamos. Bueno. Capturado Y vamos a ir a, a los cuarteles de los Casos Fantasma a vaciar nuestras trampas porque, claro, en este caso no, no puede comprar esa weá que tú la estás trayendo en el auto que te, te evita que. ¿Cómo se llama? Que tengas que ir a dejar las trampas o a vaciarlas al super contenedor de los fantasmas, weón. Oh bueno. Ya que era algo que se colocaba detrás del Ecto 1 del vehículo. Pero igual nuestro auto rápido, bueno. Y no hay mucho problema ir a dejar las trampas al, a los cuarteles. Buena, oye, menos mal lo atrapó. Si yo aprieto la barra me dice cuánto, cuánto tengo. A ver, tengo packs of Power, 85 máximo, dos MP Traps y tres hombres bien. Dos MP Traps. Entonces tengo dos trampas libres y tres casas fantasmas están en buen estado. No Han sido chupados por algunos Slimers, Como en la película cuando chupan al a, a, a doctor Peter Beckman. Pegajoso en el, en el. en el. en el hotel. Me da miedo esa parte, weón. Me da miedo como un pegajoso gritaba, weón. Salía como gritando y weón chupeteaba al weón. cuál era asqueroso, weón. Me da miedo en esa época. Como volaba la weón. a ver, al tiro acá arriba. Vamos bien al parecer, no vamos tan mal Era este fantasma y ahora llegamos, ¿no? Ya, ahí está esta Está súper técnica asegurada eh ¿cuántas, pla eh, ¿cuántas trampas cuántas plantas tengo? 69 máximo, 0 MP-Trap, ya Tengo mis, mis trampas llenas Vamos a ir a celda del cuartel Vamos a ir capturando fantasmitas en el camino. No vamos tan mal de dinero, tenemos 14.000 va bien eso. Y ahí vaciamos nuestras trampas y volvemos de nuevo a la acción, cacha. Habían tres. Tres casas pidiendo auxilio, weón. Bueno, que estaban con fantasmas. Bueno, ahí los buenos celebran. Se suben a lecto 1. Y vamos a por otro más. Al toque, no, al toque. Hartas lucas para los casos fantásticos Oh, que la cagué, weón. La cagué. Oh, igual buena. No estuvo tan mal. Cueva de principiante. Vamos a ver el tiro acá arriba, compadre. Nada no de Cometer el mismo error, tampoco tengo que cruzarlo tanto el fantasma porque de repente atraviesa el rayo. ¿cachai? Bueno, los casos fantasmas no podían cruzar los rayos, también esa otra wea. Esta wea acá. Vamos a pararle los carros a estos fantasmitas. Se dan cuenta que el fantasma queda como sirena arriba del. El auto, pareciera que tiene una boina. Una boina azul. Este es el símbolo de los casos Las weas que me fijo, weón. Igual podrían haberle colocado más color al autito, weón. Algún detalle más, weón. Se cacha que como que le hicieron un poquito a la rápida, weón. Activición me extraña, weón. Podría aquí en Atari haberle puesto más color. Si Atari igual la llevaba. weón. que se puede. Nos cruzamos tiro el tiro del edificio al frente. Ya ahí nos estaría quedando una trampa todavía vacía que va a ser para este lado acá. Miren, se parece el, al cuartel de los fantasmas, lo único que le falta que a Ghostbusters. De hecho, está como el, la barra ahí. Ya, 18. Y ahora nos devolvemos la base a guardar nuestros fantasmas que acabamos de capturar. Tag. Vámonos rápido nomás. A propósito de Activision, me gustaría terminar ese juego River Ride. Primer juego creado por una mujer acá en el mundo. Pero sé que no tiene final, weón. Entonces, weón, estar jugando un juego que no se acaba nunca. Fue un poco desmotivante. Pero podría jugar más ratito, vamos a probarlo, vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a hacer varias grabaciones de altos videogames esta tarde porque quiero jugar. Estoy viendo con ganas de jugar mucho videogame. Vamos. Partiendo por los Ghostbusters. Vamos a ser cortita. Igual vamos, bien de lucas. ¿eh? Hemos capturado estos fantasmas, weón. No hemos fallado, parece que con uno Bueno, les voy a contar que uno cuando termina el juego, o sea, cuando ya llega al, al máximo de... Cuando ya la... El, el K-Master... O el, y la guarda barrera como les decían en, el, en la película se juntan eh, eh, aparece el mono de nieve gigante pú, weón. cuando lo vi por primera vez que loco pú, weón, ¡Qué loco me impresionó la tremenda gráfica que había en pantalla pú, weón. Ahí van a cachar pú, weón. muy divertida esa parte bueno pero para un pollo weón, ver esa tremenda imagen en esa época era genial pú, weón igual era bacán la web. Piensen que en ese tiempo era puro pixel, no lo que están viendo en pantalla. No no habían gráficos, weón, 3D ni nada. Ya vamos. Uh, casi no lo agarran. Vamos a dejar el tiro acá. Aquí, vamos a En el edificio del frente. Puro capturando fantasmas, compadre. Soy un The Real Ghostbusters. Vamos. Allá arriba. ¿Cuántas trampas tengo? Una MP Trap, chucha. Vamos a dejar acá. Ya, ¿se cacharon que los fantasmas se empezaron a apurar? Ya, eso quiere decir que luego va a aparecer el marshmallow. Como tenemos un sensor de marshmallow, tenemos que ver alguna casa que se ponga de color blanco. A ver. Y ahí, listo. Ya, Evité que el hueón destruyera una una base, ¿cachai? Menos mal. Llevamos camino... Bueno, ahí, ahí apareció. Lo que pasa es que los fantasmas, si se dieron cuenta, hicieron un movimiento que lo estaban invocando en una zona. Y yo apreté el... Esa guay, el Ghost Bite, que es esa cuestión, para, para evitar que el... Oh, se escapó. Vamos. Ya se están como acelerando mucho los fantasmas, ¿cachai? Oye, se escapó el pegajoso, weón, ¿cacharon? Tengo que estar pendiente de que no quede la caga, Ya, pues, weón. Puta, el weón de mierda este. Ahora. Che, su madre, weón. A ver, ven. Ya, chao nomás. Vamos a estar atentos por si el weón nos quiere destruir la... esta, ¿eh? Ahí está, aprieto. Listo, evité. ¿Cachai? aparece el mono de nieve como. con la cara triste. Ya, yo me voy a volver rápidamente a la base de los casos fantasmas. A recuperar a mi, fan... mi casa fantasma que lo... lo acaban de atacar. ¿Ya? Vamos a seguir, weón, capturando fantasmas, como sea. Haciendo luca. Lo bueno es que hemos salvado la ciudad. O sea, hemos salvado algunos edificios que no lo, no lo han logrado destruir. Más platita Estar atento Y voy a seguir capturando fantasma Vamos, que se puede, compadre Vamos, que se puede Chucha Uh, justo, weón Justo Ya, buena Evité, weón, otra destrucción Evité una catástrofe del bachemelo. No, vamos, que se puede, compadre. Ya, con fantasma de mierda. Ahora vamos. Vamos. Ya, vamos a ver si evitamos otra catástrofe. Ya no pasa nada por mientras, vamos a ir a la, a la, a la guarida de los casos de fantasma. Vamos a hacerla esta. Vamos a estar atentos y. Vamos a ir al tiro acá Vamos a chupar este fantasma que está aquí Cacha que voy a hacer casi 30 lucas, weón, capturando fantasma, weón, no es malo 29, a ver, a si puedo, a ver si otra catástrofe A ver, vamos a ir acá Ahí, Vamos a chupar a este weón, yo creo que ahora, weón Mira, estamos en los 8.000, a los, los 10.000 la weón eh, como que se revelan, ¿cachai? hay que a la cagá a los 9.999 vamos y ahora, atento veamos si atacan los fantasmas y apretamos la B ya, ahí está, y lo detuve de nuevo buena ya, perfecto fíjense la llave que como, como se mueve por medio de la ciudad se, se mueve súper rápido el K Master y la guarda barrera que son las dos piezas que andan... ...moviéndose por el mapa. Mira este weón de fantasma, no se quiere... Entrégate, sométete, maldito, vamos. Bueno. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Vamos a ir a entregar algunas trampas y después vamos a ir a, a detener algunos fantasmas acá arriba. La verdad es que no nos... Vamos a poner por acá para detener algunos fantasmas que tuve uno, dos, ya vamos a ir a cachar acá. Ya estamos en el último. Si se fijan, 9479, 9480 y tantos. Tenemos treinta y tantas lucas. Hemos duplicado ya lo que el banco nos prestó al principio. Eh, yo creo que este es el último fantasma que capturamos y ya nos vamos a ir a detener a azul. Yo voy a hacer algo ahí antes de tener azul. ¡Oh! ¡Maldito! ¡Ah! No ¡La vez! Ah, mira, justa. Andan de azul. Y tiene que cerrar el portal. Ya, buena. Ya, y aquí estamos en esta parte. Yo voy a hacer algo acá. Porque. Creo como... Como que. Eh. A ver. Voy a. Voy a... Porque esta parte es súper frígida ¿cachai? Tenemos que pasar justo entre medio de las piernas de este hueón Y aquí podéis morir, puga Ya... Se me iría toda la verga Es lo que no quiero A ver, por ahí Un poco más arriba puede ser no. Y dos Bueno ¿Qué pasa? Que ahora nos muestran esta escena que llegan hasta arriba Y ahí están nuestros casos fantasmas cerrando el portal Miren los perros Los perros que salían en la película Felicitaciones, gracias por, gracias a ti Coeli, el portal de los espíritus del otro mundo ha sido cerrado. Tú has ganado 5 eh, lucas más recompensa de recompensa desde la ciudad. Así que tú has hecho mucho dinero y puedes partir eh, con estos créditos que serían 37.600. Tu nueva cuenta de número es 66156600. ¿Ya? Escríbelo abajo en un futuro juego. Eh, partimos entonces con mil pesos y terminamos con 37.600. ¿Qué les parece? Y eso sería Ghostbuster. Aquí les estoy entregando también un, un código para que ustedes puedan jugar con mi cuenta. Que el nombre era Covelli y ese era el código que se tenía que poner al principio. Ya después de esto, al apretar de nuevo eh, F2, nuevo. Y ese sería... Casa Fantasmas, de Atari 130QE, 800 kl 65 k ¿ya? Hay muchas más otras versiones. Pero esas eran mis versiones de Atari con las que yo solía acodearme en aquella época, ¿ya? Bueno, ¿qué puedo opinar del juego? A propósito, 1980, 1984. ¿Qué puedo opinar del juego? Puta, para la época, espectacular, entretenido, eh, el momento de cuando llegáis el match mellow gigante era súper emocionante porque no era... no era... cambiar todo el aspecto del juego de un mapa plano a una escena donde, puta, te encontráis con un mono que ocupaba toda la pantalla, po, weón, ¿cachai? A pesar de que estuviste todo el rato matando fantasmas, ¿ya? Eh, puta, te cambia la, todo el esquema y te, y te dice, oh, puta, tremendo mono que sale en pantalla, po". Y uno nunca se va a esperar, huevón, de que saliera el matchmelo más encima gigantesco en, todo el, en toda la pantalla, po, ¿ya? Eh, por lo demás, los vehículos están súper bien dibujados, ¿cachai? Para la, época, para la época podrían haberle puesto un poquito más de talento. Yo creo que la, la música del juego se comió casi toda la memoria del, de la programación, ¿ya? Porque entre música versus juego, la música igual está buena. O sea, va a ser de Atari, ¿cachai? Entonces, ya por lo demás, el juego es muy bueno. Hay otras versiones que son de este mismo, ¿cachai? Que están como más remasterizadas. Como les decía antes, hay una en PC, Sega Master System 2 y puta cómodo, ¿cachai? que tal vez tienen mejores gráficos, pero esta es la que jugué yo y la que les quise traer hoy en día que en el juego del recuerdo. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña chambonada de los Casas Fantasma, una de mis películas favoritas y nos estamos viendo ya en otro juego del recuerdo. Les dejo un gran abrazo, que estén bien, cuídense.